Hola a todos, estamos en nuestra tercera parte de la ruta de comida con Anto y Connie y vamos a dedicarnos a comer una de nuestros hallazgos de supermercado. Copyright. Empezamos, no sé con qué vamos a empezar primero, si ¿sí con las leyes o con, las con los dulces. dulces. Con los dulces? Sí. Necesito prepararme mentalmente para las dos. Sí. Porque les vamos a explicar un poco. Las leyes son de cuatro sabores distintos. Vamos a empezar con el más normal, que sería de pepino. De pepino. Cool and refreshing. Cucumber flavor. Después, uno que es bien popular en China, que es el de Pepsi. Bicicola. Ahí dice. Si entiende chino, vamos Así que... Y sale como un pollo en Pepsi, así que es un misterio para nosotros saber realmente de qué es, pero tiene Pepsi, de que tiene Pepsi, tiene Pepsi. Después no, me va a mostrar <risa> uno que se llama Hot and Sour Fish Soup Flavor y tiene dos ajíes. Intense and stimulating. Intenso y estimulador. <risa> Sepa Dios de quién. Pero.. Eso, dos ajíes. Y esta finalmente tiene tres ajíes, también de la misma línea, y es Nam and Spicy Hot Pot Flavor. Así que tiene sabor a hot pot. No sabemos qué es, pero vamos a empezar con los dulces porque necesitamos prepararnos psicológicamente. Ah, y había una leche de limón. Sí, se me tincaba muy rico, pero. Pero no. es fome, pues de limón. Igual no y queríamos comprar números pares para dividirnos. Nada. <risa> <¿S> <risa> estos verdad. Ya. <Uno. risa> yeah. oh, ya me gusta eso. Estos son, lo lo, vale. son como... Primero vamos a... Ya. Yeah. yo he, <risa>